Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Dice que hay que crear un proyecto de Windows Forms. Bueno, luego hay que crear un formulario. Oh, uh, está lento el tema. Ahí se ve bien. Se ve muy chico. Se ve un toque chico. Mucho, ¿no? Eh... ¿Ahora? Perfecto. Bien. Bueno. Vamos a crear un nuevo formulario que se va a llamar FRM Alta Modificación. El formulario dice acá, tiene que verse más o menos así, tiene un textbox acá arriba, tiene dos botones. Acá y otro por acá. Eh, un botón se llama btn confirmar, y tiene el texto confirmar. El otro se llama btn cancelar, y tiene el texto cancelar. El texto se llama objeto y dice... Que, vamos a ponerlo esto un poco más acá. Dice, que debe inicializar centrado en la pantalla, propiedad Start Position. La ponemos en Center Screen. Dice, que no tiene que tener Control Box. Control Box son minimizar, maximizar y cerrar. Bueno, vamos a la propiedad Control Box. Y la ponemos en false. Y ya, ya no tiene más. Eh, dice que no deberá poder cambiar de tamaño. Bien. Entonces vamos a form border style. Y le voy a poner. Le voy a poner. Fix single. Bien. Dice que no tendrá icono. Propiedad show icon. Y le sacamos el icono. False. Listo textbox ya está. Dice que el textbox no puede tener más de 50 caracteres. Propiedad max length. Busco esa. Por defecto están en mil y algo. La pongo en 50. Y listo. Acá ya no se va a poder ingresar más de 50 caracteres. Y después el título va a ser título por ahora. Bien. Guardamos. Muy importante ir guardando para que si hay un error no se les borre todo. Vamos acá. Y dice que va a tener una propiedad objeto pública que va a devolver el contenido de txt objeto. Que va a ser de solo lectura. Entonces, return txt objeto. text Listo. Dice, al instanciarse deberá configurarse de acuerdo a la siguiente información que recibirá como argumentos en su constructor. El título de formulario, entonces en el, en el constructor, string título, el texto que contendrá txt objeto, string, texto, textbox, y el texto del botón confirmar, string, texto, botón confirmar. Y luego del initialize component, porque acá se van a instanciar estos tres controles o estos dos controles, voy a eh, configurar el título del, formu del formulario, propiedad text. El texto del textbox, txtobjeto.text igual texto textbox. Y el texto del botón confirmar, btnconfirmar.text, texto botón confirmar. Listo. Dice, si se presiona el botón confirmar, evento clic de confirmar, el manejador del evento, validar que txt objeto no se encuentre vacío. ¿Cómo hago eso? Bueno, string tiene un, tiene dos métodos estáticos. Uno se fija si el texto que le pasamos por argumento es nulo o vacío y el otro se fija si es nulo o tiene espacio en blanco ese vamos a usar is null or white space y le vamos a pasar el contenido del textbox XtObjeto.txt. ¿Se encuentra vacío? Hay que mostrar una advertencia, ¿Cómo con un message box. Le vamos a poner una advertencia de debe ingresar un texto. Advertencia o validación, le vamos a de título. Después, message box, botón OK y eh, el icono le ponemos un warning. Outing creo que era. Warning, OK. Bien. Else. O sea, si está todo OK, Dialog Result igual a Dialog Result, OK, y cierro el formulario con Close. Me dice que hay que cerrar el formulario. Bien. Dice que al presionar botón Confirmar o oh, la tecla Enter. ¿Cómo hago eso de la tecla Enter? Bueno. Me paro en el botón confirmar. Ustedes cualquier cosa me, me paran, ¿eh? si no entienden algo. Busco el evento keypress. Genero el manejador de ese evento. Y acá, keypress trae como argumento keypress event arcs. Y si yo me fijo qué hay en ese objeto E, hay una propiedad que se llama keychar que es el carácter correspondiente a la tecla presionada. Entonces, ¿cómo sé si ese carácter presionado es Enter? Bueno, el tipo char corresponde a, los, al, a la tabla de códigos ASCII. El Enter en ASCII es el número 13. Entonces, ese número 13 de la tabla ASCII, lo paso, lo casteo a char y lo comparo con el carácter que está trayendo keychar. Y si es enter, o sea, es el 13, tendría que hacer lo mismo que acá. ¿Qué hago? ¿Repito código? No. Me creo un método privado. me confirmar y que tenga esa lógica. Y entonces, ahora llamó al confirmar y apretaron la tecla Enter o apretaron, le hicieron clic al botón confirmar. ¿Sí? Y dice, el botón cancelar o la tecla o al presionar la tecla escape, ah, perdón, este key press era posicionado no dentro del botón, sino dentro del de textbox. Perdón. Ahí la pifié. Pero es lo mismo, solo que tengo que asociar el evento KeyPress, no del botón, sino del textbox. Para borrar al botón el evento KeyPress, lo busco acá, lo borro, enter y listo. ¿Sí? Debería haber desaparecido de acá también. sí. Bien, lo mismo, ¿cómo hago con el escape? Bueno, ya estoy en el evento KeyPress. Del txt objeto. Tengo que hacer un el Esta vez si el key es escape. ¿Cuál será escape? Bueno, vamos a buscar la tabla ASCII. El 27, gracias. Bien. Entonces, a char, el 27. Y en ese caso tengo que cancelar. Entonces me voy a crear otro método que va a ser Cancelar. Y cancelar lo que va a hacer es cargar de ahí que Result con cancel y cerrar el formulario. Ya acá no tengo que analizar nada, simplemente cargo cancel y cierro el formulario. Acá llamo a cancelar. ¿Desde dónde más llamo a cancelar? Bueno, el evento clic del botón cancelar. A mí me gusta que los eventos estén arriba. Un, un tema mío. Bien. Listo. Ahora vamos al otro formulario que yo ya eh, voy a usar el form 1 que viene por defecto y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner FRM, Pista Super. Vamos a abrirlo. Y tiene como título, Lista Supermercado. Lista del supermercado. Tiene que ser formulario, se muestra al eh, iniciar la aplicación. Recuerden, en program, el eh, que se instancia acá es el primero en mostrarse. Ya tenemos a form lista super, o sea que está todo bien. En el método main, ¿no? Que es el entry point. Eh, Tendrá un atributo de lista supermercado. Que será de tipo list string. Bien, tendrá un listbox LST Objetos. Vamos a poner el listbox. Se va a llamar LST Objetos. Bien. Y va a tener que tiene que estar anclado a todos los bordes del formulario con la propiedad Anchor. Entonces, lo, por defecto, es top left, top left. Bueno, seleccionamos todos los bordes del formulario para que esto se ajuste con el tamaño de la pantalla. Vamos a agregar tres botones. Uno es el btn agregar. El agregar va a tener signo más como texto. Acá en el ejemplo aparece medio en negrita vamos a, a cambiar la fuente y aparece un poquito más grande debe ser un 12 ah. eh, y otros dos botones que van a hacer eliminar y modificar ¿no? el, el, el eliminar tiene un menos el modificar tiene una M. Los tres botones tienen que estar anclados, eh, propiedad Anchor. Bueno, arriba a la derecha. Ahí está. Eh, Debe inicializar centrado en la pantalla, propiedad Start Position, de nuevo. Y bien, del botón, vamos con los botoncitos. Uh, Ahora, ahora tengo esto anclado, no puedo checar el formulario. A ver si me permite. Eh, Vamos a cambiar esto por el momento, nada más para poder Había que hacerlo en otro orden. Ahí va. Ahora sí. Ahora me quedo como, como en la foto. Vamos a volver a poner todo como estaba. Bien. Eh, bien, al accionar el botón agregar, que no le puse nombre todavía, va a instanciar un form alta modificación que, recuerden, en su constructor recibe, Título, texto del textbox y texto del botón confirmar. Entonces, el título será agregar objeto. El contenido del textbox será un texto vacío, string.empty. Y el botón confirmar va a decir agregar. Bien. Acá. Ahí ven bien. Sí, ¿no? Bien. Dice, vamos a mostrar el formulario de forma modal. ¿Cómo lo muestra de, form, de forma modal? Show es no modal. Show dialog de forma modal. Toma el protagonismo y no se puede interactuar con ninguna otra parte de la aplicación. Cuando volvamos, esto se va a quedar trabado acá. Cuando volvamos, lo que vamos a ver es si sí, el dialog resulte form alta modificación. es, OK, vamos a tener que agregar el elemento a la lista de supermercado. Para eso, la lista no tiene que ser nula. Así que en el constructor de FormListaSuper super la vamos a instanciar. Eh, por ahora, lo vamos a hacer así. Vamos a ver que en el evento load vamos a hacer otra cosa. Entonces, agrego a lista supermercado el elemento, cargaron en forma alta modificación. ¿Y dónde está eso? Bueno, en la propiedad objeto. Forma alta modificación, objeto, que es el contenido del textbox. Caso contrario, no hacer nada. Perfecto. Vamos con el btn eliminar. Ah, y, y actualizar el listbox ¿no? Vamos a crear un eh, método privado, actualizar listbox. Y acá decía eh, en la ayuda al final de todo que para actualizar el ListBox hay que usar el seto de objetos.dataSource. Ponemos en null y le volvemos a cargar la lista del supermercado. Vamos a probar cómo va hasta ahora esto. Ah, me estaría faltando esperen, ¿eh? llamar a actualizar ListBox. Sí, dialog result, la heredan de form. Ahora se los muestro. Entonces, agregar objeto, que no sé qué. Si presiono agregar, ojo, debe ingresar un texto. Bien. Agregar objeto y le pongo, no sé, comida para carpinchos. Y si presiono enter, se agregó. Vamos a hacer otro. Le vamos a poner. Eh, no sé hamburguesas hamburguesas presiono el botón a, a agregar agregó la hamburguesa perfecto eh, me voy a adelantar a un punto que aparece más abajo que dice que ante cualquier acción además de actualizar el listbox e y el va a haber que actualizar un archivo de lista supermercado.xml, que va a estar en Application Data. Entonces, vamos a tener un texto, guardar datos, que va a ser un using. Acá lo que vamos a hacer es serializar la lista de supermercado a XML. ¿Se acuerdan cómo hacer eso? Lo vimos ayer. Stream Writer. Para escribir en un archivo. StreamWriter igual, new. Lo meto dentro del using para hacer la liberación de recursos no manejados. Y esto va a recibir la ruta. ¿Cuál va a ser la ruta? Bueno, yo lo voy a dejar como un, eh, un atributo estático privado. Y Voy a tener un constructor estático. Inicialice eso en cómo. Bueno, primero obtengo la ruta application data. Eso como lo obtenía environment.getFolderPath y uso el enumerado environmentSpecialFolder y el primero que aparece es application data. Segundo, el nombre de mi archivo que va a ser Lista supermercado.xml. Super. Supermercado. Y por último lo uno con. Archivo. Con combine Application data. Nombre archivo. Y ya lo cargo en mi atributo ruta archivo. Entonces, a StreamWriter le paso ruta archivo. ¿puedo hacer una consulta ahí? Sí. Con respecto a ahí, justo en, en, en Application Data, ¿conviene, no sé, tanto para un TP o, o, o para un parcial, eh, no conviene poner una ruta que, que, que digamos, todo, todo el mundo conocería, por ejemplo, Desktop, por ejemplo, en el escritorio? Más que nada por si no pueden llegar a, al mismo... A la misma posición para buscar el archivo. A eso voy. Sí, si que... quieren para hacer pruebas pongan eh, desktop. A ver, yo lo voy a hacer, de hecho. Si sí, yo más que nada, porque porque por ahí, no sé, el, vos, vos lo encontrás y, no sé, te hace un TP y, a ver, vos podés tener la, las carpetas ocultas y por ahí no tenés esa llegada a ese archivo, entonces podés llegar. Sí, a por el... nosotros no se preocupen porque yo pongo un breakpoint acá, hago un copy-paste de la ruta que devuelve esto y voy. Eso okay. no, no es un problema. Pero ustedes, para hacer pruebas, pongan desktop y después lo cambien. Bien. Bien. Igual está muy bien el comentario para tenerlo en cuenta en parciales, que están nerviosos no ponerles application data. Eh, bueno, recuerden, tenemos Brightline, Bright. Vamos a usar Bright. Ah, no, perdón, eh, esto es serialización. XML Serializer. Tengo que importar System XML Serialization. Instancio XML Serializer. Y le tengo que pasar el tipo de dato que quiero, eh, que quiero serializar. En este caso, es el tipo de dato de la lista del supermercado. Una es usar typeof, otra es listasupermercado.getType. Siguiente, vamos a usar el método serialize de xml serializer que recibe el streamwriter y el objeto a serializar, que en este caso es la lista de supermercado. Y listo. Ya estoy guardando el dato. ¿Dónde voy a llamar a guardar datos? En el método agregar. Después de haber agregado a la lista, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque hay otro punto del ejercicio de me dice en el manejador del evento load, buscar este archivo, leerlo, deserializarlo y cargar la lista. Y eso va a permitir que nuestra lista de supermercados se persista a pesar de que cerremos la aplicación. Lo voy a hacer ahora. Así podemos hacer pruebas más felices y más rápidas. Entonces, en el manejador del evento load del formulario voy a leer los datos. Entonces, voy a crearme otro, otro método privado que sea recuperar datos. Y como estoy leyendo un archivo, voy a tener que usar stream reader. Al XML serializer, también lo tengo que instanciar, también le paso el tipo. Y la, la diferencia es que acá, no va a recibir un objeto a serializar, sino que va a recibir un objeto a deserializar. Y vamos a cargarlo en la lista de supermercado. Pero, ojo, porque deserialize me devuelve object y yo necesito un list string. Entonces, casteo directamente a list string, así. O opción 2, más seguro y más lindo, uso el operador as, que recuerden que si puede castear, castea y si no, devuelve null. Entonces, ya tengo mi método de recuperar datos. Entonces, voy al evento load y pongo si sí, ruta archivo, si existe el, el, el, la ruta al archivo y existe el archivo, Recuerden, método exist de file, método estático. Voy a llamar a recuperar datos. Y, además, tengo que hacer el actualizar listbox. Else, voy a llevarme esto que estaba en el constructor y lo voy a poner acá. Si no tengo el archivo, simplemente, Instancia la lista vacía. Bien, ahora sí vamos a hacer una prueba. De nuevo con la comida de carpinchos. Y después agregamos matecito. Bueno, ahora, ahora agregamos mate. Error. Bien, acá el getType, como es null en este momento, la lista la tendría que haber instanciado antes. Vamos a hacer eso. En vez de ponerlo en un else, lo voy a poner arriba. Entonces, lo primero que va a hacer es instanciar la lista. Si la lista existe si el archivo no existe, ya está instanciado. Y si existe, lo va a pisar. Entonces, vamos de nuevo. Ya me está levantando lo que cargué antes. Ya no se borra. Ya podemos ser felices. Tuvimos tres cuartos de cuatrimestre sufriendo con la memoria volátil. Ya tenemos nuestro primer método de persistencia. Ya vamos a ver base de datos. Bien. Eh, muestro el serializer. Ahí muestro. Decime si hay dudas. Sí, eh, mucho no me quedó claro lo que cómo deserializarlo. Bueno, primero necesito instanciar StreamReader. Sí. Adentro de un using usando try finally para liberar recursos en caso de error. Le paso a StreamReader la ruta donde está el archivo. Sí. Instancio XMLSerializer pasándole el tipo de datos que quiero deserializar. Y luego, usando el método de serialize de XML Serializer, le paso el stream reader, la instancia de stream reader, y esto me vuelve un object con el objeto deserializado. Ese objeto lo tengo que castear al tipo que es realmente. En este caso, list string. Fíjense, yo ahora les muestro el archivo. Denme un segundito. Este es... Uh. ¿Ven? Ahí está serializada la lista de la array of string con sus dos strings. ¿Se ve? ¿Qué es lo que no...? No sé si solucioné la pregunta o seguís teniendo alguna duda. No, sí, sí. O sea, me había quedado dudas de cómo... Castearlo, viste, y, ¿y de qué manera? Bien, para castearlo usas el operador de casteo al tipo de dato que estás deserializando. O opción 2, usas el operador as. As, en este caso, list string. Si quisiera deserializarlo a persona, bueno, as persona, etcétera. As, lo que hace es, si lo puede castear, lo castea. Y si no, devuelve null. ¿Te entiende? Listo, listo. Buenísimo. Sí, sí, no. Cuando vi el as, viste medio que, que me rompió el esquema, pero... Ok, joya. Bien. Bueno. Ahora vamos con el siguiente botón, que es el eliminar. El BTN eliminar. Y el BTN modificar. Vamos con el eliminar primero. Dice que en su evento clic eh, todavía me faltan los tooltips. Ya vamos a ir. Eh, deberá borrar el objeto seleccionado en la lista. Entonces, si sí, Tengo algo seleccionado en la lista. En, el, en, el, en la lista de objetos, en el listbox, Si el selected item no es null, voy a buscar el índice. Si alguien le encontró una forma mejor, busco en la lista de supermercado, en el atributo lista de supermercado, eh, index of, y le paso esto como es un string, operador de igualdad o el equals. Si los dos strings son iguales, me va a devolver el índice de, de, de ese elemento. Ah, remove, ¿o remove? Ah, remove me gusta más. Gracias. Muchas gracias, Maxi. Bien, remove y le paso el eh, objeto seleccionado. Para no hacer esta llamada dos veces. Eh, Voy a poner acá string objeto seleccionado igual a selected item. Esto hay que castearlo a string. Y si no es null, ahí lo elimino de la lista. ¿Y qué tengo que hacer después de eliminarlo de la lista? Ante cualquier cambio, actualizar el listbox también a guardar el cambio, guardar datos. ¿Sí? Si hay dos elementos repetidos, estamos en un problema. Tal vez en el agregar podríamos poner eh, algún tipo de validación, por ejemplo, si sí. eh, Vamos a poner objeto, nuevo objeto. Ah, string, nuevo objeto. Si, nuevo, si la lista de supermercado contiene nuevo objeto, le mostramos un cartelito le decimos el objeto ya existe. Para eso me voy a robar el message box de alta modificación. Existía o ya estaba cargado. Else lo agrego ahora sí. Y al agregarlo, tengo que actualizar datos. Bla bla bla. Bien, entonces ahora, ah, espera me faltó algo. A ver, eh, a, repasemos el eliminar. Me fijo si se le seleccionó un objeto. Si no es nulo, lo elimino y actualizo. Bien, vamos con esa. Vamos a tratar de agregar hamburguesas de nuevo. El objeto ya estaba cargado. No me deja. Vamos a intentar agregar matecito. Me deja. Vamos a eliminar hamburguesas. Entonces, elimino. OK, se eliminó de acá. Vamos a ver si al levantar de nuevo ya no está más. Tampoco debería estar más en el, en el archivo XML. Listo el eliminar. Y le agregamos un plus ahí a la lista. Excelente. Dice, si no hay nada seleccionado, me estaba faltando eso, Y para eso me va a crear un método privado. Tener objeto seleccionado. Que vuelva a string. Y pongo que si es null. es null muestra un cartel de nuevo me va a robar el message box va a ser information este eh, y dice que tengo que poner debe seleccionar un objeto de la lista lo voy a poner como estaba antes ¿Sí? y en ambos casos voy a poner retornar objeto seleccionado simplemente que allá voy a para voy a controlar que no sea nulo Objeto seleccionado, está, existe, está seleccionado, no va a ser null, por lo tanto, lo va a retornar. Pero si es null, va a mostrar el cartelito. Entonces, ahora llamo a obtener objeto seleccionado, el botón eliminar. Y si no hay nada seleccionado, Que en este caso no, no estaría pasando. Hay algo seleccionado por defecto. Eh, bueno, no vamos a poder probarlo porque está, está seleccionado. Pero en caso de que no estuviera, mostraría el cartelito. Vamos a ver que siga funcionando el remove nomás, por las dudas. Bien, funciona. Bien. ¿Qué nos falta? Nada más el modificar, ¿verdad? ¿Hasta acá vamos bien? Ah, y los tooltips. Ahí vamos. Vamos con el modificar. Si alguien eh, no entiende o se trabó lo que sea, me paran, por favor. Bien. El modificar... Va a tener que hacer algo parecido al agregar. Entonces voy a copiar esto del agregar, porque tiene que instanciar un forma alta modificación eh, que va a ser modificar objeto del título. En vez de string empty le vamos a pasar la lista de supermercado. Ah, el objeto seleccionado en la lista supermercado. Vamos a poner así. Y el contenido va a ser modificar. Eh. Sí, esto lo voy a poner aparte. Ahí está. Bien, entonces ahora sí le paso el objeto seleccionado, si es que hay algo seleccionado. Y muestro el form alta modificación. Nuevamente, si lo que result es ok, todo ok, si no, no hago nada. Si es ok, de, con la propiedad objeto de forma alta modificación, obtengo lo que ingresaba en el textbox. Eh, busco. Esta vez sí, el índice. del objeto seleccionado, en este caso vamos a poner eh, lista supermercado .indexoff. objeto seleccionado esto es un int con, es, con ese dato Puedo modificar la lista de supermercado en ese índice usando el indexador. Y le cargo el nuevo objeto. Siguiente. Apiso lo que había ahí con el nuevo dato o, o el objeto modificado. No, objeto no, objeto modificado. Guardo los datos y actualizo el listbox. Vamos a ver si funciona nuestro ABM. Creo que no le falta nada más salvo los tooltips. Entonces, vamos a agregar eh, hamburguesas, ¿sí? Y lo siguiente que voy a hacer es ir al botón modificar, le voy a poner hamburguesas veganas, le voy a dar enter, se modificó, ¿sí? Vamos a poner uno nuevo, vamos a poner milanesas, y lo vamos a seleccionar, le vamos a dar a modificar, voy a poner milanesas de pollo, no sé. Vamos a dar a cancelar, no hace nada. Le vamos a dar a modificar, lo modifica. Le vamos a borrar alguno, lo borra. Perfecto, tenemos nuestro ABM de, eh, de la lista del supermercado. ¿Qué nos falta? Los tooltips que decía que tienen que aparecer cuando les pasamos por encima a eh, los, los botones. Bueno, eso lo voy a hacer en el evento load. ¿Cuándo? Al inicio de todo. Entonces, sabemos que cuando está el evento load eh, se lanza, ya están todos los controles instanciados, así que no vamos a tener problema. ¿Cómo agrego un tool, un tool tip? Bueno, ahí había un link a cómo hacerlo. Una forma fácil es, vamos al diseñador, Vamos al toolbox, buscamos tooltip, y arrastramos. Y vamos a agregar tres. Y le vamos a poner a uno, le vamos a poner tooltip, agregar, al otro tooltip, eliminar, y al otro, A, eh, modificar y listo en el load voy a poner tooltip agregar punto set tooltip y recibe el control sobre el que se va a mostrar ese tooltip que es el botón agregar y el texto que decía el trabajo tiene que ser agregar objeto Lo mismo voy a hacer para el botón eliminar que el botón modificar. Modificar objeto. Con uno solo ya basta. Ah, bueno. Probemos. Claro, yo tengo uno solo, un tooltips. Uh, eh, solo, y por cada botón fui modificándole Listo. la propiedad. Ya está, entonces, con uno alcanza. Lo vamos a renombrar, le vamos a cambiar el nombre y eh, vamos a eliminar los otros dos. Vamos a eliminar estos dos. Y a este le vamos a poner último. Nada más. Listo. Fíjense. Que ahora paso el mouse por el botón agregar y dice agregar objeto. Por el eliminar, eliminar objeto. Y por el modificar, modificar objeto. Ah, bueno, acá también dicen que nos paramos a arriba y acá tenemos una propiedad tooltip. Acá está. Una vez que agregamos el tooltip, lo podemos modificar directo desde acá.